Vamos chicos a la camioneta, acelérele señor. Nadie por aquí, Red Bird, aquí está. Algo estaba pasando, se quería llevar nuestros objetos de valor, y vivieron donde habían estado. Deberíamos llamar los pájaros tardíos del estúpido vagabundo indiferente de algún tiempo futurístico. O oh, ciudadanos de Ciudad Pájaro, capturé a los cerdos ladrones y recuperé su propiedad. Chicos, miren eso, es el super pájaro del agua. Eres el mejor. Paja escondite, relate que podemos hacer por usted. Bueno nada, solo llamo para informarle que el alcalde ha alquilado un lugar de pájaro para el super pájaro del agua. Red, puedo decirte que estoy segura que es fabuloso, pero estoy aquí, el oficial me dijo. Era un tipo llamado Super Pájaro del Agua. Pensaremos en algo, siempre lo hacemos. Nuestro cerebro estará trabajando en un plan ingenioso. Bueno, es exactamente un atletón de pájaros hecho de plumas de aves. Una limonada, que típico son chicos, vamos, la limonada estaría pasada de moda. Bueno, señores, sé si lo que queremos, tendremos que detener al tipo y salvar la ciudad. Estamos aquí en la reserva de bellotas, esperando la llegada del super pájaro del agua. Necesitaría mucho más que una ave millonaria como tu estúpido cara de pájaro. gracias a Dios que salvaste la ciudad, puede que consigamos vaso de limonada. Ciertamente señor, serían 40 dólares.